Saluton, caí bompearon de nuevo al chitío éstas... <fie> ni a canaló. ¿Días estas Johannó? ¿Días ni estas dobles al libro hoy. ni habás por vi eh, video un pre libro 333 especial Y es que vicios ni eh, uno ni a y de 2000 Tech diez estas eh, legi pli pre sin pixio de Colombia, de Colombia y por aquí estoy hay apretó nitrovis tribunano o casallón por adquirir Barranquilla 2132 Barranquilla 2000 mil centri dek y estas libro Berquita en 1900 naus Y este es el libro del autor José Antonio Osorio Lizarazo eh, Y venjabas en tute centri dek pacho Y estas tres tres más grande al libro y le que las tres faciles que si vivo las a Kiri Jin en un que que la Hispana y todas HT Jin en se Sendependa Libro El Donello, que no me laguna libros. Y temas muy curatiso, y otro es la manieron Dormigi Sin, eh, Sen Morti, y eh, la se Corpon, eh, conservita en la Tempo, eh, eh, y han catastrofo, eh, Detruís la Construyo que el ISIS, que es el ISIS Iberiguita. Y es animal cobra Jin. Hay segundai la instrucción que vi lasis, uno puede revivir y jin. Hay dos que uno millas Francisco Rogers, trovillas eh, en la stonterzo en 2000 centi de tu. Uno de la grandeich tema hoy del libro esas que es pue contrasto entre la poco en la que vivís eh, originales Rogers. Hay eh, la, la stonterzo que vi mal samoy ejemplo, la rola del la virino y en la tzucillo, la manera que tú aceptas mangiar cuna y en vidillas la mangiado, es uno de los contrastes. Estas tres curiosas, vi que el chitillo libro, verquita Mil Nausen, fue que tú probas y ven y el estoslan de hay tres chatación que ya está asfalita el big punto Colombia. El que un autor Colombia pensos que esto es la estontezo en urbo Colombia que el paraquilo. Hay en qué un disvolvillos la tecnología o en qué un disvolvillos la cultura. Hay pactelic sucesis en Taubidi, el cañafero en la estontezo que unilla en se exenta la virtud. La que yo vi la tabla del computador, la tabla del computador yancau, todas esas intereses que tuve poco bien como pocos y magi, las son tres son que parte el suceso y el suceso y estas maneras diferentes, en estas exactas que ni nun usas la feroin, te pesas tres próxim. Parte tu libro ni puedes vivir, critico la sucesión a manera en que la manera en que la sucesió que tú y forgesas y la feroin que en mi la que la información es rapide, simple eh, me grabas de La persona y por, por qué es eh, rapide. Pilafero. La historia de Prudis Volvillas, tanque a la curatisto que hubo al Rogers, que hay un El que hay y, ya, eh, la autor Omen, ese jornalista que enfasas eh, mucho en tío, en ti, en en ti, hora la nueva anuncio la nueva mundo, Kai en iras en Misteron y relatas a la a la de, de Rogers a a, a la destruir de construayo y traslamo. Yes, Kai. Todo uno el tío periodista y Kai Rogers eh, y exploros la la catástrofe en que ocasasas la tutamundo. Kai, yo esta la la de en libro. Kai, Dume de tío explorador Rogers. Conocimiento priviú estontezo, caibidos, kio, maximile, y estas de si a propio tiempo. Mi nechatis multe quiel li resolvis la. la problemon de la misteron. Estis tion. Estas, estis trozubita. la y. contrautida, ech. sed pone. Y te vas eh, sí que tiene un barco eh, es es dice es en poco en poco 3 que hay poner java eh, tío un big punto en que un niño te mal y es mi pensa es que un final o la final de parto la manera en que disvolvía ya estoy un problema esta rápida simple eh, absurda rápida todo tú tío, tío lasas al vi un y yo malbona, y pensas que esto es poquito casi al semicrón, tío. Ni, ni, ni puedo decir que ni eh, pintas la ciencia y la de manera otra, eh, pone, eh, me trae profunda en estas eh, malmolas en ficción. Eh, yo meto clarigas a feroin, eh, pri vacuo, pri la joma, eh, el eh, quirurgio, exemple? todo esas es en de análisis de una pero esta es la y punto de cómo que vivís de, de la pasita y ascendet Petiotas que grabas de chutir libro día valito en estas extreme altas tú viene se ni comparación con al día y en y ver en esta estación buena ¿Se la graba parte de chutir libro estas que ya está escrita anto el tempo, hay de, tiempo, que de eh, autor de Colombia. Do, y está a Colombia. No, si a eh, Fero rara, pero hay en G, eh, palas la gravedad de Chiti Y esta es una idea que considero que Colombia no es estás la moderna y lando. Es que hay cientificción que el paco si de literatura estas disvolvita chepe moderna y lando. Por sitio y ciencia y opero y ciencia y y debas bueno, eh, al menos con el inglés, tío en tío un poco de Colombia, no es never no esto es todo malo todo esto es un milagro que el autor Colombia, para la para hoy, en de tiempo. Entonces, ni para hablar ni ni de ni ni para ni ni salir, que Nuevas que me tengo y como una y al Ciatempo, que no es inscrita, se tanca hubo en estas tres intereses: BD y un big punto. En dos minutos, aquí, y muchas de estas su pichibona ver con Taitsi. En dos minutos, allí triple y el link lo que yo ni llamo y gene no estas más buenas ver que hay de la libro estas de más larga dolí y le que las tres rapide y poas le gene en un utago que la tema estas interesado mi pesa que estas parte yo mete pero originala hay tío mis chatas ser la disvolvillo de la fina parte estas te rápida la limbo anco estas en you hispana y yo, yo mete llamo antigua y le gabas faciles, esta si estacionamente, estacionamente simple, yo meto antigua. Pone, yes, protio, mi donis y algi, tripo en el fin. Do, en tute, cae a veraje, doble talibro y donis algi, tripo ento. Do, eh, yo soy la red de Barranquilla 2132, Barranquilla 2100, le tu, se me chatis, eh, clapus chati, un dividu cae. La Kusur la sonorilon, por si sí, Chian Kianiel chutas filmon, cae todo, Dios está por nunca y la venonta, doble da, da libro do, en tute, te a alle, doble da libro y tonis allí bien puento Por si sí, Chian Kianiel chutas libro,